Amigos y amigas a un nuevo video Espero que estén bien Yo estoy cagado de frío eh, Estamos súper. estoy en la raja el día de hoy Y les comento que me encuentro Entre la florida eh, Puente Alto Y el día de hoy les traigo Algo totalmente distinto Y algo que nunca pensé que les traería En el canal Les voy a ser bastante franco. Hoy les traigo Willis O por lo menos intentos de Willis. Hoy me encuentro en el sector donde se practican Willys en Willy School Chile Tenemos de fondo ahí a la Vale Que hoy día está conmigo haciendo clase Y también tenemos al Yayo, el instructor Que nos va a estar enseñando el día de hoy junto a la Vale Posiblemente no salga haciendo Willys de acá Pero sí, por lo menos es una experiencia La cual eh, yo recomendaría bastante hacer el Yayo ya nos dio las primeras instrucciones de qué es lo que vamos a hacer, cómo hay que hacerlo, la parte teórica y ya pasamos directamente a la práctica. Ya Vamos a pasar por tres eh, tipos o formas de poder levantar la motocicleta. La primera es sentado, la segunda es, se podría decir como, así tal cual como está el Yayo en este minuto, así como semi sentado, semi parado y ya la tercera es ya 100% parado en la moto, que se hace un poco más fácil levantar la moto con ella. Que es lo que me, me comentaba el Jayo. Así que hoy día vamos a empezar a repasar eso. Espero les guste el video, espero les guste la experiencia. Y ya desde ahora los dejo totalmente invitados a Willy School Chile. Y yeah, ella. Yeah. <ríe> Estamos acá en Glee School, una clase muy especial, con su servidor acá y con una amiga de... Quillota represent. Eso, Quillota, ahí tú estás <risa> Bienvenidos al nuevo capítulo del vlog de gallo Hoy es un día muy especial, porque tengo a dos invitados aquí en Glee School que quiero presentarlos por el lado de acá, pelado noob, ¿cómo está compadrito? Acá estamos el rey y por acá, la vale c ¿Cómo está Bien. con las el que se va a tirar primero la piscina? <ríe> la, Van, la Vale. Primera. Vale. Entonces ya te comenté el tema de darte la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Te comenté el tema de la cajita rotativa. Vamos con la vuelta de reconocimiento. en un aeropuerto ya, nos metemos toda la juguera tres mangueos en el tercer mangueo soltamos embrague de golpe pegamos ese tironcito apenas suba pie derecho que si tiene que ver aquí con la acá el freno un poquito más atrás piensa que si tu pie se divide en tres uno dos tres el freno debería estar utilizado con esta parte no con el dedo gordo porque eventualmente te puede respaldar claro entonces un poquito más adentro como por ahí ahí está bien y siempre tocando nunca lo levantes vale nunca despegado siempre en contacto y cuando si el freno que sea así mira como pa, pa. en tu salvo ponemos primera tres mangueos soltamos y nos vamos con corriente Va vale levantar un poquito y metemos freno en soltar embrague de golpe como gatillo y pegar el tirón para atrás el tirón tiene que ser explosivo tiene que ser ¡pa! como para acá y así uno dos ¡pa! y pasáis como que echáis el dedo para atrás nomás y te cae acá como uno dos ¡pa! uno dos ¡pa! ¡pa! eso no con un dedo, ojalá, para que tengáis estos tres en el puño, ¿cachai? Porque igual te tira y después no tendrás Claro. Buena, buena, buena. Mucho mejor. Dale más RPM. Faltó pues ahí un poco de motor. Ayúdame acá, pelado. el de acá y subámoslo. Ahora súbete de Willy, Así, rápido, rápido, rápido. Súbete a la moto. Siéntate, siéntate, siéntate, pon los pies en la chivera tal cual. Dale, sube, sube, ponte acá, como si estuviera ahí frenando. Y a la postura de Willy, ahí está perfecto, no te han echado para atrás, por ahí está bien. Tu visión tiene que estar aquí a través de las telescópicas, hacia adelante. Ahí está muy paralela, ¿cachai? Esto está paralelo con el suelo, está muy arriba, se, se reduce mucho la velocidad. El Willy perfecto en su sweet spot sería acá, ahí, ligeramente abajo, mirando como un grado hacia abajo, no hay sino que acá, esta es como la, la referencia, la, la barra de la suspensión, ligeramente hacia abajo, se entiende, cierto está como apuntando hacia acá, y tú de Willy, en cámara lenta, este no, lo que hacemos es acelerar una vez, manguea, la moto te va a echar para atrás, y ahí no frena. frena, y la moto te va a echar para adelante, manguea, echa para atrás, frena, echa para adelante, manguea, echa para atrás, frena, echa para adelante, manguea, echa para atrás, frena, echa para adelante y si entráis en ese bike then, y controláis la moto va a estar así de Willy boom boom boom boom y ahí te quedáis, este es el punto ¿Cachai? no es por acá abajo estar aquí, no, es puro power y le haces daño a la moto, tenéis que levantar y uuah, llegar al tiro acá para poder avanzar prueba tú levantémosle de nuevo para mostrarlo al lavado ¿vale? el Willy perfecto mantenido en un punto de balance bueno, es aquí Ligeramente hacia abajo, como le hacía el pelado, ¿cachai? Mira, mira ¿Cachai ¡Oh! que es esto, no? Está bien puesta, y la moto está bien puesta, se genera esa V corta que te digo que Es como cuando le decía a los atleta, mira Ni siquiera la estoy tocando También tu cuerpo tiene que estar ahí, pero uh, flotando, mira sí. ¡Ay, oh, shit! Sí. Bueno, Ya, por ahí va Más o menos el punto de balance Ponle al, A la salida ¿vale? Y bastante. Siempre he tenido como ese Ese miedo a los Willy De De caerte de, de hacer cagar tu moto aparte Pero siempre he tenido las ganas de hacerlo Siempre he tenido como la sensación Esa sensación de tener la moto en una rueda avanzar Siempre, siempre ha sido algo que me ha gustado Cuando el Jayo me habló fue como que Oh shit bro, ni la pensé, ni la pensé. De hecho al Yayo le dije sin sí, miedo, el éxito papi, vamos. De hecho por eso estamos hoy día acá igual, porque bueno, tengo muchas ganas de aprender. Eh, y el Yayo sabe, sabe hasta el hombre. Lo importante es que acá tenéis todas las herramientas para hacerlo de una manera segura, porque acá no, no pasan vehículos, no, la calle, las calles están, están cerradas. Eh, también tenéis la, la digamos la base. Que no deja que te vayas para atrás ni tampoco deja que te vayas para el lado, así que totalmente seguro. Y, y. y es costumbre. Hermano, bueno. vi la cara, fue como es sí, que fue como buena, ¿eh? me corro man. No, no, no. es complicada la wea. O sea, de, de verdad que es una ciencia esta wea y claramente en un día no vaya a aprender mucho, yo uf, yo creo que con suerte con suerte levanté un poquito la moto, el hecho de estar luchando constantemente con lo que uno normalmente sabe que no tiene que hacer, porque lo primero que cuando tú estás aprendiendo a manejar moto para andar en ciudad es que no tenéis que soltar el embrague de una po. y acá tenéis que luchar con todo lo que tú estás haciendo a diario ¿cachai? No pero la levantaste po. importante lo que dijo el Yayo recién, normalizar el miedo y es lo que pasa mucho cuando uno está en curva también que uno tiende a, a sentir miedo por inclinar mucho la moto por, por ir muy rápido en la curva tiene un nombre esa wea el instinto de supervivencia es como ir en contra es como estar luchando contra tu instinto de supervivencia weá. todo el rato desde un principio mucha mucha teoría pero bien explicada te ayuda a calentar y unas buenas correcciones Relax, relax, relax uh, grabaste <risa> esa weá, <risa> hermano vale. A no ser que se me haya apagado Uuu, oh, con madre, hueá ¿Ah? ¿está <risa> Sí <risa> ¿Qué fue lo que me pasó porque como que lo, la perdí, sí, perdí Y estaba buscando el, el... El freno, ¿cachai? Porque lo primero que dije, bueno, tengo freno de pie sí, y fue como que el freno, el freno, y trataba de buscarlo y no lo encontraba, pero era como, conche tu madre, weón. Oh, weón. ¿Estáis viendo el pecho? Porque sí. El no, no, no, si sí, no me pegué, no me pegué. Cuando la moto se nos va para atrás, hay que mantener la calma. Eso es como la lección del día, compadre. ¿No viste el borrazo del pelado? Este ¿Lo viste? Sí, es como sí. yo, yo, yo, yo, no una me escorpión, me me hermano. Me no, no, no, no. Llega el tope, frenas un poco con el cambre, se va a apagar. ¿Me oh. Lo tocamos. Vamos. lo con el reinchiguito, frenáis, cambrake, cambre apriétalo y ahí está. Eso. ¿Estáis que ahora ya no da tanto miedo? Un poco menos, cada vez menos. No, ya con la casi la saca chucha, weón. Qué miedo te a quedar, La forma de llegar al cambre es con el Muy rápido cae entre medias, claro. Bueno, chiquillos, un gusto de verdad tenerlo aquí. Eh, bacán que hayan puesto su confianza en mí para aprender a ser Willy. Yo, esto lo hago con mucho amor, mucha dedicación. Eh, entreno con tanta disciplina y tanto wow. cariño que le pongo a, a que la gente aprenda, cacháis, de buena manera que puta, es re, súper reconfortante ver que, que viene gente de, de distintos como background, cachai, y como conexiones con las motos y, uh, y pasen por acá porque es filete. Y es la forma que yo encuentro que en la que podemos hacer que esto crezca de buena manera, porque los wheelies son maniobras ilegales en la calle, te transforman en, en un arma casi letal, te transforman en un peligro para pa el entorno, entonces... Todo lo que hacemos acá y todas estas maniobras tenemos que aplicarlas y ejecutarlas con mucha conciencia, mucha madurez. Nunca en la calle, siempre en lugares así, mira, cerrados, senderos, calles cerradas, y tratar de no poner al, a otra persona en riesgo. Podéis realmente quitar una vida. Agradece la oportunidad y la experiencia. Hay que decir bomba. Yo estoy feliz Así que vale, hermanito. Se agradece. La mejor compañera, la mejor compañera de, de curso. También. La Vale. Una sorpresa, yo no les dije a ustedes que iban a ser compañeros de curso, pero dije, oye, son tremendos personajes, cada uno muy grande en lo que hace, así que, ¿por qué no hacerlo si es que puedo? La Vale me dijo, porque yo subí, yo subí. Es que yo subí la historia. Ah, pero no sabíamos que íbamos a coincidir. Luego de una tarde de prácticas de Willis, no puede faltar su McDonald's. Así que acá me encuentro en el AutoMac. Primero que todo, cabro, quiero agradecer la muy buena onda y buena disposición del Yayo por invitarme. Bueno, ya se lo dije en persona, pero de todas formas eh, quiero dejar constancia de eso a través del video. Muy agradecido por su, su buena onda, su disposición, su invitación. No hizo más que comentármelo y ya, ya, ya venía en camino yo. Así que no, bueno, la raja. Muchísimas gracias ya yo por, por tu buena onda, tu buena disposición y tu ayuda. Es súper buen profe enseñando lo básico, entregando la información, súper, súper clara. Así que de verdad muy muy muy muy contento me voy el día de hoy Pero más contento estoy ahora que voy a comer Porque no he comido nada en todo el día Bueno y la Vale, la Vale yo hablaba con ella por Instagram No nos conocíamos en persona Así que Vale, un besito la, Una de las diosas del twerk acá en Chile Seca, seca ella es lo que hace cabrón Así que eso pues chicos, nos vemos muy muy muy muy muy pronto Chao, chao, chao. Beat, beat, beat. Ya nos ponemos de acuerdo para salir a hacer unos agüelo en la calle si sí van. Todo mi piño que viene con todas las ganas para hacer lo suyo, aquí están. Vamos soltando la mano a la gente en la calle que si nos saluda, se Por eso lo damos todo la goma y no me interesa nada de los demás. Hablo maldito y de vuelo. Ustedes no usan ni el freno. Yo vengo aquí a reventarla para salir de guan con las ruedas en el cielo. Yo sigo aquí en mi terreno. Sí. Si caigo, me paro de nuevo. Sí. Es lo que